Hola, no me jodas tanto. Tú, todo el tiempo estás ocupado. Vea, señor, no me vale como si fuera una puta. Atrévete a jugar, bueno. ¿vale? Tú me encantas, siempre me has gustado, me fascina lo que haces. Te admiro como persona. Espero que sigas adelante. Este, aprovecha de todos los recursos y personas y luego deséchalo. No permitas que abusen de ti. Este. Bueno, no no me olvides, quiero que te cuides, que como es sano, ¿oíste? Yo sé que tú puedes hacerlo Hamburguesa de horno Vamos pues Un kilo de carne, un huevo eh, Una taza de harina Un poco de aceite sal y pimienta se coloca todo en un bol y se amasa muy bien ok hasta que la carne quede compacta ¿Entendido? acariciamos con aceite una bandeja de horno y formamos las carnes de hamburguesa las ponemos sobre, el, sobre la bandeja, recalentamos el horno a 200 grados, entonces ponemos las hamburguesas en la bandeja y las metemos 15 minutos, luego las sacamos, volteamos, pudiésemos ponerle una rodaja de tomate encima. posteriormente las metemos de nuevo 15 minutos más y acabo